Como lo habíamos anunciado, son diferentes actividades, campañas que se han lanzado esta jornada. Además, repartir bolsas de tela para poder reemplazar las bolsas plásticas, el plantado de un árbol, el cuidar a estos arbolitos, pero no hay que olvidarse de que hay que regar a estos arbolitos. Una importante campaña la cual ha lanzado Fauna Bosques. A continuación, usted estará conociendo cada uno de estos detalles para que también, sin dudas, pueda sumarse pero sepa en qué consiste. Quiero darle la bienvenida y las buenas tardes que nos está acompañando una vez más. el director general, ejecutivo de Fona Bosque, Mike, Mike Gemio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal buenas día? tardes. Un gusto, gusto estar de en el programa. Y bueno, con, con algo que bueno igual busca generar conciencia. no? Estos challenges pueden ser bien usados, mal usados. Exacto. Pero creemos que esta lógica de, de acercarnos a los jóvenes... Y creemos también que son la, las personas que están de pronto... Um... Sí preocupadas por el medio ambiente, pero que también tienen una lógica más activista, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde estamos incidiendo y tratamos de, de que los jóvenes sean nuestra principal herramienta, si quieres, uh -huh. de, de, de un proceso en el cual eh, queremos concientizar a la gente y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Exacto. ¿Qué mejor dar a conocer esta campaña hoy, 5 de junio? Recordemos que Naciones Unidas ha declarado que cada 5 de junio se tiene que celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con uh -huh. diferentes temáticas y que esta campaña que ha lanzado Fona Voz, que también ha causado un gran impacto, no solamente en los jóvenes, sino en general, por sí. eh, el, el cuidado que se le está dando al medio ambiente, diferentes uh -huh. campañas, pero sobre todo, y lo más importante, que es lo que también va sumando, es la participación de los ciudadanos, ¿verdad? Sí, ¿En qué sí. consiste esta campaña? Es campaña El Baldazo. Sí, bueno, en realidad eh, es una campaña que hemos denominado Cuida tu Árbol. Uh -huh. Una de las actividades es El Baldazo. Entonces es un challenge que busca que, bueno, tú sabes que a principios, de, bueno, a finales del año pasado hemos lanzado un reto que se llamaba Adopt Un Árbol. Sí. Otro challenge, ¿no? Entonces el, el Adopt Un Árbol eh, ha logrado generar 20.000 eh, certificados de adopción de arbolitos. Entonces, bueno, nuestros técnicos nos explicaban que en el año hay una época donde se plantan, pero otra que no, porque obviamente es una época seca y además el arbolito una vez que es trasplantado a la tierra necesita buena cantidad de agua y además en, en, en tiempos no, relativamente seguidos. Entonces, ahí surgió justamente de gente que, que trabaja con nosotros en las redes, nos dijo, bueno, ¿saben qué? ¿Por qué no...? hacen eh, esta suerte de, de regar, como un, como, una, como un challenge. Entonces ya fue un poco más del nombre, digamos, ¿no? que nos pareció esto de carnavales que se echan agua, yo creo que podría ser un poco más productivo, digamos, si tuviera que ver algo que des vida. Porque no, además y... no estamos derrochando el agua. No, en uh -huh. ningún sentido. Claro que... De pronto el agua de lluvia es la más beneficiosa que puede tener un arbolito, ¿no? Pero no por eso no le vas a dar agua. No siempre Entonces, llueve. Sí, no siempre llueve. Y en La Paz, en Oruro, en Potosí, las épocas secas que es la que estamos viviendo ahorita son durísimas. Entonces, eh, obviamente baja mucho el índice de prendimiento. Muchos arbolitos estamos seguros que pueden morir en esta época que hemos plantado entre octubre, noviembre y diciembre. Entonces, hemos eh, lanzado este reto por redes, que busca que las personas que primero han plantado un arbolito, que han hecho el adopto de un árbol, digamos, vayan y en su arbolito, porque muchos lo han hecho, no sé, siempre en su domicilio han buscado, me contaba un amigo que se fue hasta Mayasa para hacer su reto. Claro, y ahora le va a tocar ir, ir hasta Mayasa eh, a cuidarlo. Sí, echarle agüita, él vive en el centro, va a ir hasta Mayasa, echarle no, agüita. Qué, Pero es que eh, eh, tiene que ser así, ¿te das cuenta? O sea, la adopción que en algún sentido hemos buscado tiene que ver con la responsabilidad Exacto. de que el, este ser vivo viva. Entonces, eh, bueno, el reto es bastante sencillo, tiene una misma lógica que todos los challenges, ¿no? Es hacer un video, fotografías, haciendo el reto. Y, y claro, esperemos que ahora no sean solo las personas que han, que han sido parte de la un árbol, sino que de pronto los que no hayan participado encuentren un arbolito que está menos de dos metros, ¿no? o sea, un arbolito, porque bueno, los árboles ya grandes, gruesos, no necesitan tanto sus, los su... ¿Los que son más de uno o dos metros de altura no necesitan tanto cuidado como sí, los pequeños? Claro, no, no necesitan, claro, porque además estos árboles que son eh, menos de dos metros han sido recientemente trasplantados. Entonces, como te decía hace un, poco, hace un ratito, necesita más agua que un árbol que tiene bastante tiempo ya en la tierra. Sus raíces han logrado llegar, llegar lo suficientemente profundo claro. donde la tierra sí está húmeda, digamos. Entonces, claro, logran extraer siempre uh -huh. algo de agua. En cambio, el árbolito chiquitito la raíz la tiene todavía ahí encima y, eh, bueno, es difícil. El, el, el sol llega a la tierra y las primeras capas son las que seca. Entonces, ahí están las raíces del arbolito y claro, el agua busca que el arbolito pues tenga el sustento mientras va creciendo, ¿no? Entonces, es un poquito la lógica eh, técnica, si quieres, del, del, del, del challenge, pero lo que queremos es que la gente comparta con, sus fam con su familia, de pronto pueda a aprovechar esta oportunidad de, de este amigo que te digo, bajarse a Mayasa a regalar el arbolito, pero compartir un tiempo ah. con la familia también. Entonces, eh, bueno, estaba lanzado el reto, obviamente, estás también retada nuevamente en nuestro challenge <risa> para que puedas eh, ahora regalar un arbolito. Y claro, estamos en esta lógica. Eh, donde los jóvenes, como te decía, son, son una herramienta clave de lo que queremos hacer. Eh, son fundamental, ¿no? para sí. este tipo de actividades. ¿Este reto es solamente en La Paz, es a nivel nacional? A nivel nacional, fue una voz que tiene alcance nacional. Te, te hablaba de 20.000 eh, certificados que hemos hecho, en el anterior challenge y obviamente los hemos tenido en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz. Mucha gente se ha sumado al, al esfuerzo, ¿no? al, al, al challenge, que puede ser en principio medio que en juego, pero después uh, queremos que la cosa sea más seria. ¿no? Los, en octubre, por, por adelantarte, vamos a, a volver a lanzar el Adopto un árbol, porque creemos que cada boliviano debería plantar un árbol por año. ¿no? Entonces... Eh, Vamos a encontrar los mecanismos, no? El, este, esta nueva versión del la un árbol, por ejemplo, ya estamos generando una plataforma para teléfonos donde vamos a georreferenciar los arbolitos, vamos a generar una lógica de competición entre empresas, entre instituciones, para ver quién planta más árboles, entonces todo eso vamos a estar publicando además, no? las redes van a ser nuestra principal aliada también. Además que no solamente plantar un árbol, ahora con este nuevo reto regarlos, nosotros también estamos contribuyendo no solo al cuidado del medio ambiente, sino porque los árboles nos dan oxígeno. Claro. entre varios aspectos, ¿no? Eh, nos eh, ayuda también en ocasiones de viento, de lluvia también. Son varios eh, los aspectos en los cuales los arbolitos nos ayudan y ahora necesitan también de nuestra colaboración. Sí. Más o menos se tiene un una cifra, un dato específico de la cantidad eh, de área boscosa que tenemos en Bolivia? Claro, sí, en Bolivia, mira, somos uno de los países con un mayor porcentaje de territorio bueno, con, con terreno boscoso, digamos, que está alrededor de 51.3 millones de hectáreas que Bolivia tiene. De hecho, hay, hay ejercicios que han demostrado que Bolivia es uno de los países con el mayor índice per cápite de árboles, o sea Vamos somos, bien. Somos poquitos y hay un buen terreno, sí, pero eso, claro, de pronto puede sonar como, como una buena noticia. Y decir embargo. ya no hay que hacer nada, no, no claro, es así. No es así, ¿sí? pero si tú cruzas, por ejemplo, la mancha urbana, ¿no? que es otro mapa, uh -huh. con el mapa boscoso, el, ni el 3% de la mancha boscosa está ocupada en ciudades, Entonces, va, donde entra el ser humano, desaparece el bosque entonces eh, no debería ser así claro. ¿no? La, las, las ciudades ahora más grandes del, del mundo Nueva York, Londres están generando grandes esfuerzos para que sus ciudades sean ciudades sustentables, ciudades sostenibles, verdes. sostenibles so, ciudades verdes ¿no? que buscan que, que esta convivencia entre espacio verde y ser humano no sea pues eh, prácticamente irreconciliable ¿no? es pues más bien tiene que generarse una lógica donde el ser humano respete el lugar donde va a habitar. Exacto. Entonces, eso es un poquito también lo que buscamos, que, que nuestras ciudades acá en Bolivia tengan mayor cantidad de áreas verdes, respeten sus árboles y de pronto pues generen nuevas especies, ¿no? nuevas áreas de árboles que, que obviamente le den oxígeno a la ciudad. No, además el crecer no significa destruir, podemos sí. conservar y conservar también estos espacios, estas áreas verdes. Claro ¿Dónde sí. podemos encontrar mayor información acerca de este reto o de todo lo que nos puede ofrecer Puna bosque de diferentes campañas que ya han tenido de las cuales van a tener, entre varios aspectos. ¿Y mm. me puedo sumar al reto también? Por favor, ¿no? Sí. Estás oficialmente ¿Sí? retada. Ah, ¿no? ¿No? Estás oficialmente <risa> retada, vamos a esperar tu video. Voy a cuidar mi arbolito. Sí, tienes que cuidar. Sí. O sea, te, te, te aseguro que te vas a sentir muy bien. Yo en la anterior campaña eh, adopté mi arbolito, eh, ya ha crecido, ya no lo puedo tener en una maceta, yo lo, yo lo he pasado, a la de hecho es una quiswara que es una plantita que va pues por fuera, no o sea es de exteriores. Ya lo he trasplantado a la acera. Ah, genial. Eh, sí, ya está en la acera de mi Hay casa. Hay que ir entonces, a sacar fotos. Sí, no, <risas> obviamente yo también voy a hacer mi, mi reto, pero yo te digo, eh, la estrategia del anterior challenge que tenía que ver con así con famoso, si me permites decirlo. Ah, pues gracias. Eh, ¿no? Con gente que, que trabaja en los medios, que además sigue eh, la gente, los jóvenes, es bastante efectiva. Eh, ustedes son pues un, un canal bastante, bastante sólido en poder eh, llegar a los jóvenes y generar conciencia. Entonces, si, es, si lo haces tú, te aseguro que de pronto 20, 30 jóvenes van a seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Y esperemos ¿Eh? que así sea. Sí. Muchas gracias por estar ¿Eh? con nosotros. Vamos ¿Eh? a estar atentos de tu arbolito sí. y de todos los arbolitos eh, que ya se han plantado, y en este nuevo reto, el baldazo, que usted también se puede sumar, es muy sencillo, simplemente un baldecito de agua, y puede regar el arbolito que usted quiera, el que esté más cerca de su casa, de su trabajo también, de tu colegio, incluso el que tú elijas, tienes que cuidarlo en los próximos meses. Muchas sí. gracias. Gracias a ti, bueno, un saludo de Vaso Gemio, que es mi arbolito, que seguramente mi esposa <ríe> le está mostrando cómo estoy haciendo la entrevista. Gracias, Lorena, gracias. Muy bien, el mío se va a llamar Lorena, muy ah, bien. Bueno, gracias. Pausa ya regresamos. Aguárdenos.